Emilio Tentifanfani Gisela.glitch Lucas Malaisi Estanislao Antelo Sandra Alegre Flavia Steiner Daniel Korinfeld Ricardo Vaquero, Juan Bacen, Fernando Barcena, Carlos Escliar, Quinto Congreso de Educación, Posibilidad de Alteridad con Ciencia Pedagógica, Municipalidad de Concepción del Uruguay, Gobierno de Entre Ríos.